Hola. El animal con mejor sistema auditivo es la polilla de la cera. Mientras los humanos no percibimos frecuencia agudas de más de 20 kilohercios, esta especie es capaz de llegar a los 300. Curiosamente 100 más que su máxima amenaza, los murciélagos, suficiente para huir de estos.